Bueno, vamos a ver. Sí, ya nos van conectando. Nos vamos a ver. Ya casi empieza allá, listo. Vamos a concentrarnos más acá, pero vamos a tener esa alterna alternativa. Listo. listo. Un vamos a, más. a ver. Ahí está. Justo, ahí estamos, perfectos. Bueno, vamos a ver si primero la gente nos escucha. Eh. Hola, hola, ¿cómo están? A la gente que está conectada ahí. Creo que ya estamos en vivo, estamos probando, vamos a dar un par de minuticos. Primero, uno, mientras la gente va llegando, Felipe, acá, y dos, eh, mientras la gente nos va diciendo, va retornando, si se escucha bien el audio. Por favor, a ver si la gente se está conectando ahí y nos tiene bien el audio. Por ¿Está por la favor. vista de Facebook? Yo creo que sí. Sí, está la vista de Facebook. Estamos conectados entonces en dos, bueno, en tres digamos que en cuatro lugares <ríe> distintos. Uno sí, es eh, a la gente que se registró súper juicioso y llegó eh, máximo 100 asistentes a través de, pues, de un link directo. Otro estamos a través de nuestros canales eh, en Facebook y en Instagram para el caso de Sobse Y en el caso de Felipe también estamos también en vivo transmitiendo, ¿verdad? Allá estamos con la gente de Felipe Zapata, sí señor. Ok, el audio está perfecto. Buenas tardes, gracias Cristina. Muy bien, no es necesario compartir pantalla, ¿verdad Felipe? No, no, creo que no. ¿Compartir pantalla? Es? No, digamos que si fuéramos a mostrar algún dato, algún video, no, no, bueno, pero no, estamos perfectos. Bueno señores, esto es Academia seguros hoy es jueves, eh, bueno jueves no, más bien viernes 14 de febrero del 2020, este es nuestro primer espacio eh, de transmisión en vivo de Academia seguros aquí con un tocayo y... Pues una persona muy, muy, muy experta, además porque lo ha llevado a cabo en su vida, eso es lo que vive, eso es lo que enseña, eso es lo que lo apasiona, además de los viajes también que es un tema que de pronto iremos a tocar por ahí por un laditos para que conozcan un poco más del perfil de la persona que está el día de hoy aquí compartiendo con ustedes. Esto es de Subseguros, ustedes saben que es un espacio elaborado por el equipo de trabajo de Subseguros. Subseguros es un software, una plataforma que ayuda a que los agentes de seguros y a los profesionales de seguros en toda Latinoamérica se organicen y vendan más. Pero adicionalmente a esto, Felipe, tenemos un espacio académico del cual tú ya hiciste parte una vez, ¿cierto? Eh, en donde brindamos temas académicos tangenciales que le puedan servir a la gente, que puedan servir a todos los profesionales y vendedores de seguros y, ¿por qué no?, a la otra gente que también se está conectando eh, el día de hoy con nosotros, aprender más, a llevar... Digamos que herramientas como estas en el caso de las de herramientas digitales a su negocio, a su profesión, a su vida personal, no importa si es una empresa o mi personal, una empresa de 100 personas, todo esto aplica, ¿verdad? Sí, correcto. correcto Bueno, Felipe, entonces, venimos a ver, por aquí tenemos atrás eh, de Cámaras de Joiner que nos está diciendo ah, si la gente nos lo escucha. Listo. Ya vamos a empezar, Andrés, muchas gracias por la invitación. Eh, a toda la gente de Sobseguros, la gente que está conectada por medio de Andrés Toro, eh, bienvenidos, es un placer para mí estar otra vez acá, estoy transmitiendo también desde mi Facebook, allá atrás, a través de Felipe Zapata, eh, si alguien, algún amigo, me puede dar una retroalimentación, si se está escuchando bien, que tengo acá el micrófono integrado en mi teléfono, que por favor me una seña de que se está escuchando, ¿hay alguien por ahí que de pronto ya esté conectado? Todavía no, pero ya están vivo rodando, bueno, sí, entonces... está amigo, bueno, si alguien me está escuchando, por Felipe Zapata, que me dé una manito o una seña de que se está escuchando bien el audio, ¿listo? Bueno, la gente de Futura PGA presente, dicen por ahí, buenas tardes, qué bueno, eh, digamos, que contar con la participación de tanta gente. Vimos también por ahí que se habían conectado, bueno, o se habían registrado para esto personas de agencias digitales, de agencias creativas, gente que está en México, gente que está dentro de República Dominicana, Ecuador, Perú, Chile, por supuesto. Colombia, en el país desde el cual estamos transmitiendo, pero esto es un tema para todos los latinoamericanos y indistintamente si estamos desde el centro cafetero, del eje cafetero colombiano, transmitiendo. Eso para todos se aplica para todos cada uno. El día de hoy tenemos un tema bien interesante y trajimos un personaje como Felipe que viene trabajando hace más o menos cuántos años en temas de marketing. Pero ya son 10 años, Andrés. 10 años, años en temas de marketing, ¿cierto? Eh, es una muy buena experiencia, es una persona que, que con la cual yo también he tomado personalmente, o particularmente cursos, ¿cierto?, del cual se aprende mucho, del cual es, está muy, digamos que este tema me gusta mucho con Felipe porque Felipe se tira mucho al hacer, ¿cierto?, no solamente es que en la teoría o mostrando datos, que es supremamente importante eso, digamos que es una, la base de este, de este tema, pero también al hacer, ¿cierto?, y hoy vamos a ver un caso en particular, o un par de casos en particular que tiene Felipe, ¿cierto?, bueno. Para todas las personas que, eh, digamos que llegaron tempranito, vamos a respetar ese espacio. Ya han pasado, bueno, han pasado por ahí un par de minuticos, como tres, cuatro minutos, ¿cierto? Sí, señor. Y eh, vamos a entrar un poco más en materia de este tema, Felipe, ¿cierto? Todos sabemos que eh, pues el marketing digital llegó hace rato, se, digamos que se vino eh, imponiendo, ha trascendido las fronteras de cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de sector. Pero hoy en particular estamos hablando o vamos a hablar de las tres megatendencias del marketing cierto que eso se puede aplicar para cualquier negocio y para ustedes, profesionales de seguros. ¿Cómo llegas tú, Felipe, a esta temática? ¿Cómo descubres esos tres puntos como álgidos o fundamentales en esta historia del marketing digital? Bueno, Andrés, eh, empezamos ya a materia. A ver, lo primero que quiero decir es que hay muchas cosas que son importantes para todos los negocios, ¿sí? No solo el tema del marketing digital, hay temas legales, financieros, contables, de planes de marketing, tener un branding, una marca, un logo. O sea, todo es importante para los negocios. Pero es importante que nos enfoquemos en aquellas estrategias que nos generen clientes en el corto plazo. O sea, que nos generen dinero, que nos muevan nuestros negocios. ¿Por qué lo digo, Andrés? Porque durante cerca de cinco años estuve experimentando muchas estrategias para vender mis negocios, mis capacitaciones, mis talleres, mis cursos, etcétera. ¿Cuáles son tus negocios? La bueno, eh, yo empecé con un tema de viajes, pero básicamente consultorías de marketing digital. Asesoro a empresarios, hago capacitaciones por Internet, a personas que están en cualquier parte del mundo porque son capacitaciones virtuales. Entonces, eh, hacemos cada mes eh, dos o tres grupos, son 10 personas en cada grupo, y trabajamos estas tres megatrendas que vamos a hablar hoy. O sea, esos elementos que son muy importantes para cualquier empresario para que potencie sus negocios por Internet. Entonces, pues lo que te decía ahora es que por cinco años estuve experimentando diferentes estrategias. Siempre he creído en la educación, hay que comprar información. Hay información gratuita por internet que es de valor, pero creo que vale la pena invertir en un par de cursos. Entonces, he invertido en educación y he seguido a gente experta en la materia. Entonces, siempre he tratado de replicarlos, ¿sí? cómo están haciendo sus estrategias para vender sus negocios. Entonces, durante mucho tiempo estuve enfocado en estrategias que no me estaban vendiendo bien, que eran estrategias más de largo plazo, más como de la imagen, del negocio, que se viera bonito con una marca, con un logo, etcétera. Pero ya hace unos cinco años para acá me concentré en esos tres elementos que son fundamentales y que siguen aplicando hoy en día para los negocios. Ajá. Entonces nos vamos a enfocar en tres estrategias que aplican para cualquier tipo de negocio, no importa lo que ustedes vendan es cómo lo venden y el sistema que ustedes monten para venderlo. Es decir, y hay una pregunta que me surge con, rel con relación a esto. ¿Tengo que yo ser un experto? ¿Tengo que estudiar muchos años para poder aplicar esto que nos van a hablar. ¿O digamos que para qué perfil de personas y, y profesionales aplica esta información? Bueno, eh, a los amigos que me están escuchando por Facebook, por favor, alguna retroalimentación, si se escucha bien el audio, solamente quiero saber, ¿sí? ¿Ya dijeron que bien. sí? ¿Se oye. Excelente, excelente, listo. Andrés, esto aplica para cualquier tipo de persona, pero es importante que la persona tenga una buena relación con la tecnología, porque Ajá. es que hay gente que le atropella mucho la tecnología, pero digamos que ellos nos pueden aprender a, a escalar esto, porque eso no requiere pues, de cosas muy avanzadas, ¿no? o no tenemos que ser ingenieros de sistemas o programadores, web para tener esas herramientas para vender nuestros negocios, Ajá. pero la persona sí debe tener muy buena relación con la tecnología y a tener al menos una página de Facebook una página de Instagram para poder aplicar que estamos hablando le cogiendo cariñito el tema ¿cierto? Yo siempre digo cuál es cariño Felipe es que a mí no me gusta exponerme en las redes sociales yo soy muy tímido soy muy tímida una cosa es usted como perfil como Pedro Pérez como Carolina Jiménez otra cosa es su negocio en internet cierto uh -huh. las dos cosas van eh, por vías diferentes sí entonces ahorita vamos a entrar en materia a explicar un poco mejor técnicamente cómo lo podemos hacer por si a alguien no le queda claro ¿Es una página de Facebook o desde, desde qué herramienta desde que se lanza la publicidad? Aquí, digamos que hablamos abiertamente porque hay todo tipo de público. Aquí decíamos que se habían registrado inclusive eh, perfiles de agencias creativas, ¿cierto? Eh, perfiles de, de otros campos distintos a, a, a los profesionales de seguros también. Por eso vamos a hablar, digamos, de una manera también general porque aplica para todos. Es muy importante, ponle cariñito, entonces, uno de los tipsitos que, que ahí nos estaba botando también adicionales eh, Felipe, escógele cariñito y deja tanto miedo o, o tanta aversión por a veces los temas de tecnología. Pero bueno, entrando en materia de esas tres megatendencias, miremos entonces la primera, ¿de qué se trata Felipe? Bueno, hay muchas estrategias que se pueden hacer hoy en día para vender cualquier negocio por internet. Así es. Si de pronto están familiarizados con términos de marketing digital, digamos que hay cinco grandes palancas de... Eh, sí grandes herramientas de marketing digital. Lo primero es tener un sitio web. ¿sí? Hay gente que todavía defiende el concepto de que todo negocio debe tener una página web. Que si no tenemos un sitio claro. web, es como si no existiéramos en internet. Eso es respetable, pero tampoco estoy de acuerdo. No, sobre es cierto. Sí, pero la página web es importante. Como esas macro eh, palancas, el marketing digital, las redes sociales. Hoy en día un negocio que se quiera vender por internet y no tenga presencia en estas redes sociales, Facebook, Instagram, pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? Es como si tuviera un local comercial eh, en, en un local comercial en un centro comercial que no tenga mucho tráfico, ¿cierto? Que esté abandonado, por no pase mucha gente. La tercera macro macro eh, herramienta o palanca es el email marketing. Sí. Tener un programa como MailChimp, que son gratuitos para enviar correos eh, por email Ajá. a nuestras bases de datos, por ejemplo. La cuarta es un tema de publicidad digital. Es importantísimo empezar a hacer publicidad, que es lo que vamos a hablar más que todo en este streaming. Y lo quinto que es ya un tema del SEO, posicionamiento con buscadores. ¿Cómo logro yo que mi página web sea indexada por los buscadores? Que realmente es Google, Ajá. por donde pasan el 90% de las búsquedas entonces. Esto era como una introducción para decirle que de esas tres megatendencias, la publicidad digital es hoy en día lo más importante. Entonces, esa es la primera megatendencia, hacer muy buena publicidad digital. Y cuando hablo de publicidad digital, me refiero aprender a usar el administrador de anuncios con Facebook e Instagram. Nos vamos a hablar de estas dos redes sociales, ¿sí? A que dominen por lo menos una de esas plataformas. Ahorita vamos a hablar en, en detalle de cada una de ellas, pero la primera megatendencia es publicidad digital avanzada que se enfoquen al menos en una buena herramienta. Llámese Facebook, Instagram, Google o YouTube y que se vuelvan buenos en esa herramienta. O sea, una cosa a la vez. A veces queremos hacer de todo y saber de todo, pero no ensayamos una buena estrategia y la ponemos a prueba hasta dejarla ya. Aprovechando, aprovechando eso que estás diciendo, que la, digamos que la primera mega tendencia es, es el tema de publicidad digital, Hablas mucho sobre Facebook e Instagram. Yo les tengo que hacer una confesión a ustedes eh, y a ti, Felipe, que... En el caso de seguros, en el caso de seguros que nosotros ayudamos, recuerden, ayudamos a que los profesionales de seguros en toda Latinoamérica se organizarse y vender más. El canal que más trae, el medio que más utilizamos para poder contactarnos con esos prospectos interesados, precisamente es Facebook, en nuestro caso. Yo hace ya varios meses cancelé la publicidad por Instagram. Mis clientes y mis negocios se mueven. Más por Facebook que por Instagram. Pero ¿por qué llegué a esa conclusión, Andrés? Porque la, la, la misma herramienta, estas mismas plataformas le dicen a uno toda la estadística, por dónde se suscribió la persona, por dónde interactuó, si lo hizo por Facebook o por Instagram. Me refiero a por dónde vio nuestra publicidad o por dónde se registró y dejó sus datos. Entonces, eso depende de cada negocio. No podemos generalizar. Pero Instagram es una red social más gráfica. Es una red social que funciona muy bien para productos de consumo masivo. Se ¿sí? cierto, productos, por ejemplo, como comida, ropa, todo el tema de moda, accesorios, que no sean muy sí. costosos, que sean más visuales. O sea, todos los productos que sean más visuales, eh, Instagram es una red social espectacular, ¿cierto? Porque es muy gráfico y lo primero que destacan en la publicación o en la publicidad es la foto o el video, ¿cierto? Sí. Pero si estamos en servicios, en el caso de seguros o los que me están viendo eh, por mi Facebook, que tienen servicios, tienen un producto... Consultorías. Consultorías, redes de mercadeo, propiedad raíz, eh, temas de educación financiera, contable, administrativa o sea, si son profesionales independientes o tienen un producto especializado, trabajan para una red de mercadeo y necesitan dar información sobre ese producto con más detalle, eh, Facebook creo que es más efectiva para, para conseguir clientes. Es el caso de seguros, por ejemplo, vendemos servicios que es tecnología ayudando a los profesionales de seguros y Facebook, claramente ha sido nuestro número ya. De acuerdo, en mi caso también. Ajá. Bueno, segunda. Segunda, Vámonos con la segunda, entonces. Yo quiero que la, la gente vaya entonces, antes de, de, de continuar con la, fe, la segunda Felipe, eh, que vaya tomando nota, porque seguramente esto van a salir algunas preguntas por ahí y puede haber una sorpresa. De todas maneras, a la gente que todos los que se registraron, ¿cierto? los que fueron suplementemente juiciosos y dejaron todos sus datos, les vamos a hacer llegar un ebook muy interesante que les va a ayudar también a entender un poco esto y se trata precisamente de ir entendiendo un poco más la herramienta publicitaria de Facebook. Entonces, les vamos a enviar un PDF, que es un ebook un libro electrónico, para que ustedes lo tengan solamente los que se registraron. Los que no y están asistiendo, pues, chévere, pero hay, había que registrarse. Ok, excelente. Señores, segunda mega tendencia, embudos de marketing, ¿sí? sistemas de marketing. ¿Qué quiero decir con eso, es Andrés? Eso, claro. A la hora de vender un producto o un servicio, más que hacer, por ejemplo, publicidad, invertir un dinero, segmentar un público objetivo y que mucha gente lo vea, tenemos que pensar en ese sistema que va a vender ese producto o servicio. Me explico, si yo hago capacitaciones de marketing digital que tienen un precio X que de pronto no es económico para el común de la gente, pues para mí es importante capturar bases de datos, que vean mi publicidad para yo crear una expectativa sobre lo que está pasando con el marketing digital y darle una acción concreta a la persona. Uh -huh. Si estás interesado y quieres más información, regístrate acá y me contactaré contigo. Entonces, yo tengo que tener un embudo, un sistema que me permita capturar esa base de datos. Uh -huh. Si somos, por ejemplo, avianca.com ¿sí? o despegar.com, Amazon, eBay, Dafti, Linio, eléxito.com, una empresa que vende productos, que tiene un e-commerce, por ejemplo, y que tiene páginas, sí. que venden el producto y es muy fácil comprarlo, pues entonces su sistema es llevar el tráfico hacia la página web. Uh -huh. ¿Por qué digo el sistema? Porque para, para cada tipo de negocio hay un sistema determinado. Uh -huh. Y hoy en día hay 11 tipos de estrategias publicitarias que se pueden hacer con Facebook e Instagram. Uh -huh. Entonces, si no conocemos... Esas estrategias a qué apuntan, si a un e-commerce o a un seguro, ¿cierto? O a una capacitación o a un servicio, como, independiente, un servicio como, como un profesional independiente. Entonces, podemos estar haciendo cualquier cosa por ahí, pero no tenemos un, un, un enfoque definido. Eso, es, eso me hace acordar de, de, de, una, de una consulta que me en estos días o una pregunta. Ahí, por ahí, un, un, digamos que un comerciante a nivel local que quiere hacer una pauta, ¿cierto? Vende producto como decías ahora. Eh, pero ese comerciante está empeñado en conseguir seguidores y me gusta eso, por ejemplo, si yo soy comerciante que vende productos, es decir, digamos que cansado, para no decir el, el, el producto real me sirven esos me gusta eso, porque la gente también se empeña a veces en ese tipo de estrategias y qué se podría mejorar ahí en, en ese caso Ve Andrés, ahí, ahí tocamos un tema muy interesante ¿Cómo seguimos allá ¿Sí? ¿Hay alguien conectado por ahí? ¿Bien? Sí. ¿Sí? Listo. Si se conectan más personas, les voy a dar un regalo al final. Perfecto. Señores, um, ok. Mire, Andrés, eh, la triste realidad de las redes sociales. Mm -hmm. Y es que hay muchas personas que no tienen conciencia de lo que está pasando con las redes sociales. Me explico. Lo que quieren las redes sociales es que les compremos publicidad. ¿sí? Sí. ¿Cuáles son esas tres grandes páginas web? que tienen más visitas en todo el planeta, que son Google, uh, Facebook y YouTube, ¿cierto? Ajá. ¿Y de qué viven esas páginas, esas empresas? Pues de la publicidad digital. O sea, solo Google factura anualmente cerca de 70 billones de dólares. 70 o sea, billones bill bill de. de dólares. Es demasiado ah. dinero que no nos cabe en la cabeza. Y Facebook e Instagram también son redes que, que monetizan mucho dinero. Entonces, ¿a dónde voy? Que lo que publicamos en el día a día en nuestras redes sociales... Tiene muy poquito alcance y muy poquita interacción. ¿Cuál es, o sea, es lo geno? que ponemos sin pagar? Lo que ponemos sin pagar, exactamente. Claro. Vamos a hablar de publicaciones y de publicidad. Okay. Sí, todavía hay mucha gente que no hace publicidad. Publicidad es invertir un presupuesto, hacer un embudo, un sistema, que ahorita vamos a entrar en materia y lo vamos a explicar mejor. ¿listo? Oye, pues. Pero el común de la gente lo que hace es publicar en sus páginas de Facebook, en sus páginas de Instagram. Entonces, supongamos que tenemos mil seguidores en Facebook y mil seguidores también en Instagram, ¿sí? De nuestro negocio, de nuestra empresa. Si vamos y publicamos un contenido, una imagen, ¿sí? O un video, o un texto, cualquiera, en esas es páginas, típico. que es lo típico que hace la gente, estamos llegando alrededor del 10 o 15% de nuestros seguidores. O sea, que si tenemos mil fans y publicamos algo en promedio, ojo, en promedio, podemos llegar a unas 100 o 150 personas. Si subimos una foto, el alcance puede ser de, 130, 150 personas. Si subimos un video, el alcance puede ser mucho mayor. El video genera más, más, más, más atención, más interés y de pronto el alcance va a ser mucho mayor. Pero sí. si analizamos las últimas 10 publicaciones de las páginas de empresa, Facebook o Instagram, hagan el cálculo, ¿sí? Facebook está entre el 10 y el 15%. Uh -huh. Instagram tiene un alcance mucho mayor. Uh -huh. O sea, lo que digo con esto es que, si ustedes quieren enfocar su estrategia solo en el tema orgánico, en estar publicando en sus páginas, en Facebook, la respuesta va a ser muy baja. Si quieren vender algo a través de las publicaciones allá, se van a quedar muy cortos. En Instagram puede ser mayor siempre y cuando Instagram sea una red social poderosa para su negocio. Okay. Pero si estamos vendiendo seguros, Andrés, o un producto especializado, eh, Instagram no creo que sea la red social más indicada para hacer publicidad, para llegar ya a un público muy concreto. Entonces, esa es la triste realidad. Y la otra cosa, Andrés, que también quiero que la gente sea consciente. Muchos de nuestros seguidores, uh -huh. de la gente que ya nos sigue, no hace parte de nuestro público objetivo. O sea, piensen primero en quién es su público objetivo, quién es esa persona, hombre, mujer, en qué determinada edad, en dónde se encuentra geográficamente, qué le interesa, qué lo motiva, qué necesidades requiere... ¿Sí? Hagan, hagan un, lo que se llama el buyer persona, o sea, identificar eso ese prospecto sí, y piensen si ese, ese prospecto está dentro de, su, dentro de sus fans, ¿sí? si hace parte amplia dentro, Porque de nuestro Es que cuando persona. uno arranca una página de Facebook. Cuando sigue la Facebook. familia, la pareja, los amigos, que no no van a comprar. No son nuestros clientes de manera natural. ¿cierto? Exactamente. Okay. Esa es la triste realidad y eso es bueno que lo hayamos claro también. Por eso le voy a decir una cosa Andrés. Yo hace ya muchos años dejé de hacer cosas que no me generaban dinero, como estar publicando todo el día en las redes sociales. No me acuerdo cuándo publiqué la última vez en mis páginas. Y si quiero vender algo, el próximo curso o una capacitación de marketing digital, lo que hago es invertir en publicidad y hago ya un enburo pagando, pagando, pagando okay. como lo vamos a explicar ahorita más adelante. Okay. Entonces, ahí vamos a hacer una mega tendencia. la segunda megatendencia. ¿La segunda megatendencia? En puros sistemas. Ok, entonces, vamos, vamos a hacer un repaso. La primera es publicidad o sea, digital avanzada, que se especialicen en, en hacer publicidad. Vamos a hablar hoy de Facebook e Instagram. ¿sí? Que se vuelvan expertos en, en hacer publicidad, que aprendan a segmentar muy bien, que definen un presupuesto. Sí, ahorita vamos a explicar en detalle. Perfecto. La segunda. Hacer embudos de ventas, este, sistemas para un producto, un servicio. Ahorita ponemos otro ejemplo. Perfecto. ¿Y la tercera? Y la tercera es muy importante y tiene que ver con lo que estamos haciendo acá. Ajá. Video marketing. Hacer videos, señores. Veo muchos empresarios... Que no hacen videos para vender sus negocios, para vender sus productos o servicios. Es muy importante dejar la fotografía de lado y que nos mudamos hacia el video. Estamos en la era del video, Andrés. Usted sabe hoy en día el consumo de video en Internet, a cuánto aporta de los contenidos que se consumen en Internet? Me explico mejor. Hoy en día, el 85% de lo que hacemos en Internet es consumir videos. Netflix. Ahí está la cabeza de y YouTube y Facebook e Instagram estamos en sí, varios de videos permanentes. Con ¿no? todas las historias, con, bueno, entonces digamos que eso es un boom, realmente, ¿y por qué, lo consume, por qué la gente consume tanto de video No, porque el video primero nos permite dar más información en, en, en más corto tiempo, ¿sí? eh, Si ustedes venden un seguro con una fotografía, se van a quedar cortos en su estrategia, pero si hacen un videito de 15, 20, 30 segundos, donde ustedes sí. se muestren como especialistas eh, en sus seguros, en lo que ofrecen, en el producto, en el, en el negocio que ustedes estén, uh -huh. pues eso da más confianza. Escuchar la voz, la, la, la, la parte no verbal, la comunicación no verbal, los gestos, eh, cuando nos estamos vendiendo, sí. o sea, eso, eso, eso, eso manda mucha información. Sí, sí. Eso, eso me hace acordar que yo hace poco, y, y aquí voy a entrar con algo, un tema personal, ¿cierto? Un caso personal. Yo hace poco decidí, de alguna manera, eh, renovar y cambiar mi compañía aseguradora para el vehículo que actualmente este manejo ¿cierto? Decir, sí. yo no conozco mucho de seguros porque pues, el mundo de los seguros es, es un tema bien complejo, ¿cierto? Pues digamos que yo estoy dentro del promedio de los que, que conozco, pero me hubiera a encantado y yo de hecho siempre me he imaginado, ¿por qué no me mandan una propuesta si me la van a mandar por WhatsApp? Listo, está bien el PDF con todos los números, tablas y eso que generalmente tienen las compañías de aseguradoras, pero porque aparte de eso, no me mandan un video de 40 segundos un minuto máximo, explicándome desmenuzándome de alguna manera qué es lo que está ahí simplemente si el asesor seguro si hubiese tomado 40 segundos o un minuto con un video colocar su teléfono así me dice, hola Andrés, lo que te acabo de mandar es esto, esto, esto, esto se come así azah, te va a costar esto y te va a cubrir esto yo, de seguro hubiera hecho así, así cierto O mejor dicho, yo creo que la empresa mía hubiese sido mucho más impactante porque pasé como por dos o tres asesores y finalmente me fui por el último, ¿Cierto? Que vino hasta acá, bueno, pero digamos que esa es una, una, una idea y un sentimiento que yo he tenido como usuario. Los empresarios se están quedando cortitos para, para hacer sí. videos, no, no le están viendo el valor real hacer un video, sí. eh, no sacan el tiempo para hacer un video. Hacer un video implica también, Andrés, tener herramientas, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, este micrófono que estoy usando acá para que el audio se escuche mejor, ¿cierto? Sí. Poner los equipos en, en trípodes que están allá en trípodes para que haya estabilidad, ¿cierto? Cuidar sí. la luz. Acá estamos, digamos, encerrados, pero tenemos un bombillo aquí que nos da algo de luz. ¿no? Sí. Hay tres elementos claves para un video. Nos está pidiendo de pronto que está vibrando mucho la mesa. ¿Sí? Sí, estamos muy emocionados. Yo por eso, entonces, no, bajé las, las manos acá porque... Soy muy expresivo, pero bueno, bien, gracias por la retroalimentación. ¿sí? Andrea, la idea es que empiecen a hacer sus videos con los equipos que tengan a la mano. O sea, puede sí. ser su teléfono celular, pero grabar de forma horizontal, ¿sí? Uh -huh. Cuiden mucho la estabilidad, no tener el teléfono en la mano, ¿cierto? ¿sí? Sí. Porque es sensible al movimiento. Cuidar mucho la luz, sí. hacer videos a primera hora del día o al final de la tarde, ¿cierto? ¿sí? ¿Eh? O cuidar mucho la luz artificial si estamos dentro de, dentro de un salón cerrado, eh, el audio también, estar cerca de la cámara si no tenemos micrófono o tener un micrófono en o sea, es, es, es muy económico, es muy económico hacer, hacer ese tipo de inversiones para que, para que hagamos mejores videos. Entonces, por ejemplo, en el caso de seguros, Andrés, si ustedes van a hacer publicidad para vender un seguro y no están haciendo un video de una vez les que estoy diciendo, esa estrategia está vacía, o sea, esa estrategia se va, se va a quedar corta, porque a través de la fotografía no es fácil vender ese tipo de producto. ¿Sí? Esa además es para que, que haga porque la gran mayoría de personas y empresas lo están haciendo, entonces no son ningún diferencial. ¿cierto? Por eso muchas veces la gente es, eh, toma la decisión basada en precio o, o quizás en otras partes. Para claro, poner un caso rápidamente sí. para pasar a otro sí. tema. Hace poco eh, una chica que hizo la capacitación conmigo, okay. ella trabaja para una red de mercadeos, ¿no? ¿Sí? ella pues es de Medellín. Sí. Y ella había hecho campañas publicitarias, pero con fotografía. Ella subía fotos del producto que ella estaba promoviendo para adelgazar, ¿cierto? Okay. Y yo le insistí mucho que hiciera un video, Ella le daba pena salir en cámara hablando. Yo le decía, no, pero es que entiende una cosa, y es que la gente no compra el producto, la gente te compra a ti. La gente compra lo que hay detrás del producto, ¿cierto? La marca, la empresa o un funcionario que salga a promover el producto. Y más en internet, por ¿no? Es un medio frío y si no hacemos videos para, para generar confianza, nos estamos quedando cortos en la publicidad. Nos estamos quedando cortos en la estrategia mejor. ¿Cierto? O sea, un tema de un seguro. Sí. Yo le aseguro que normalmente las personas que compran un seguro no compran por comprar un producto como tal. O sea, le compran esa la asesora, la confianza que él les dé como especialista en seguros. A mí, me, a mí hace poco me, me, me citó un amigo que vende seguros de NetLife y la forma como él me abordó fue impresionante. O sea, porque si se tiene mucha confianza al vender y tiene muchas cifras y datos estadísticos de, de, de los riesgos que nosotros tenemos por no, por no tener un seguro de, de vida, un seguro de auto, un seguro de diseños, etc. Si él logra hacer un video de un minuto donde él muestre su experiencia como asesor, le aseguro que dará mucha confianza y la gente lo va a buscar a él para comprarle ese, ese producto. Y no necesita estar físicamente... Es pues un solo video, lo ponemos a trabajar 24 horas al mes. Ajá. Entonces, bueno, señores, el... La tercera tendencia, entonces, me que a mí, claro, Video Marketing. Video Marketing, ¿cierto? El video Marketing, entonces, primera, publicidad, publicidad digital, segunda, embudos, sistemas Burs. y tercero, hacer videos. A hacer videos. Es cómo vamos a, integra a, a integrar los tres elementos. Entonces, justo. Entonces, la gente que está pendiente ahí, bueno, dice, su cámara está temblando mucho. Bueno, yo creo que ya lo arreglamos. Gracias, Jimmy Suárez, por, por darnos esa retroalimentación. Vamos a tratar de, de estar un poco más quietos sin mover la mesa Okay. ¿Alguien alguna pregunta? ¿Todavía no? Perfecto, no, okay. gracias Jimmy. Eh, bueno, están claros que esos tres, ¿cierto? ¿sí? Pero ahora pasemos un poco más a la acción. En la vida real, ¿esto cómo se, pone, y cómo se pone en la marcha? ¿Y qué ejemplos tenemos de pronto para contarle a la audiencia? Vamos a empezar por esa primera mega tendencia, y es hacer muy buena publicidad digital. ¿sí? Sí. Entonces, para quienes... Nunca le han hecho publicidad, hacer anuncios, pagos con Facebook, Instagram, les van a aprender muchísimo ahora. Para los que ya le han hecho publicidad, pues excelente, y siempre hay formas de escalar, ir a otro nivel con lo que estamos haciendo. Andrés, la forma más efectiva de vender nuestros negocios hoy en día es haciendo publicidad digital. ¿Sí? ¿Por qué publicidad digital? Porque a diferencia de la televisión, radio, imprensa, la publicidad tradicional, la publicidad digital, primero, es más económico. Ya vamos a hablar de costos de la publicidad digital. Y segundo, es altamente segmentada. Ahorita vamos a poner un ejemplo. O sea, cuando hacemos publicidad por estos medios tradicionales, radio, por ejemplo, eso llega a miles y miles de personas. Es disparar, todo. es disparar para todos lados, ¿cierto? Hace ya cinco años, la inversión en publicidad digital superó la inversión en publicidad tradicional. Hace ya cinco años, ¿sí? para el año 2014, más o menos, 2015, Imagínense, estas grandes multinacionales, todo el presupuesto que pueden invertir en publicidad, Coca-Cola, Toyota, Ford, o sea, todas las que conocemos, están invirtiendo cada vez más dinero en lo digital y están quitando presupuesto para los medios tradicionales. La gente está metida en Internet. Seguramente para el común de nosotros, de nuestros negocios, eh, en Facebook y en Instagram están navegando mucha gente, están interactuando mucha gente que le interesa lo que hacemos. Entonces, apuntarle mucho a la publicidad digital. ¿Qué es hacer buena publicidad digital, Andrés? Primero, especializarse en una plataforma, Facebook e Instagram. Segundo, aprender a segmentar muy bien el público objetivo. Yo creo que el 60% del éxito de una campaña publicitaria en Internet es la segmentación del público. Okay. Y la segmentación es muy avanzada. ¿Qué variables tenemos hoy en día a la segmentación con Facebook e Instagram? Podemos agregar sexo, podemos llegar a hombres, mujeres, hombres y mujeres, podemos segmentar la edad. Decirle a Facebook que solamente las personas entre los 15 y los 25 vean la publicidad, o entre los 20 y los 60, o entre los 30 y los 50. Yo recomiendo rangos de 20 años máximo, porque hay gente que abre mucho el rango. ¿sí? Yo creo que mi público objetivo puede estar entre los 18 y los 65, como me pasó esta mañana con un empresario que lanzamos una publicidad. Yo le decía, listo, yo sé que a usted le puede contar un chico de 15 le puede comprar alguien de 25, le puede comprar alguien de 35, alguien de 50 y alguien de 70. Pero si usted mira los últimos 10 clientes que le compraron, las, de las últimas personas que entraron por su local comercial o que se contactaron con usted, más o menos, ¿qué promedio de edad tiene? Está cerca de los 30, de los 40, de los 50, de los 60. Y podemos cerrar un poquito más el rango. En mi caso, yo empecé con un rango de 25 a 35. Ajá. Y luego me fui subiendo. Yo okay. ahorita ya estoy de 35 a 50 años mi público objetivo es una persona ya más está más mayorcita ah. ¿cierto? que ya ha tenido experiencias ha con negocios, normal, vale. que ya ha invertido en cosas pero no le ha ido bien, le okay. ha intentado por aquí por allá, que tiene ya más presupuesto para invertir, etc entonces la segmentación es muy importante y lo otro Andrés los intereses la mejor herramienta para segmentar hoy en con Facebook e Instagram se llama acotación de intereses y eso no lo sabe la mayoría de la gente que hace publicidad. ¿Qué es una acotación de intereses? Es decirle a Facebook que la publicidad solamente la pueden ver personas que les interesa los seguros, que les interesa la salud, que les interesa, por ejemplo, la familia, sí. que les interesa la vida, la educación. Yo quiero que mi publicidad solamente la vean padres con hijos, adolescentes entre los 13 y los 17 años. Yo quiero que mi publicidad solamente la vean personas que tienen negocios que tiene una página de Facebook que están en Pereira, que están en dos barrios específicos de Pereira y que les interesa la tecnología, el marketing, la venta, la publicidad, o sea, hay que segmentar muy bien el público con esas variables. esto, es, esto que acaba de decir Felipe es muy importante porque porque si yo tengo, digamos que en grabación estoy en Ciudad de México, ¿verdad? Eh, y quiero vender mi seguro dentro de Ciudad de México porque estratégicamente así lo definí, yo puedo Segmentar sectores, inclusive de la ciudad, totalmente. En Bogotá igual. Hoy día podemos segmentar. Sí, igual. Podemos segmentar, por ejemplo, una ciudad. Sí. Estamos en Quito. Sí. Podemos decirle a Facebook que nos muestre la publicidad a todas las personas que están en Quito, que se cumplan con una segmentación, hombres, con, con mujeres, en ciertos rangos de edades. Podemos decirle a Facebook que que no llegue a todo Quito, sino solamente a cinco barrios específicos de Quito. Uh -huh. Felipe, yo quiero que mi publicidad la vean personas de estrato alto. No le podemos decir a Facebook o Instagram que le muestre la publicidad a personas de estrato alto. Primero, porque es, eh, eso va a las políticas, es discriminatorio. Ajá. Y segundo, porque Facebook no sabe quién es estrato alto, Ajá. pero sí lo sabemos por los barrios. Ajá. Entonces, ustedes pueden segmentar barrios específicos de la ciudad en Quito, por ejemplo. ¿sí? O podemos segmentar por, por direcciones, sí. podemos agregar direcciones, o podemos fijar un marcador. Si tenemos un local comercial, una tienda, un almacén, un punto físico de nuestro negocio, podemos ir al mapa de nuestra ciudad, fijar un marcador ahí en, en, en mm -hmm. donde estamos nosotros y abrir un rango desde un kilómetro hasta 80 kilómetros a la redonda. Si consideramos que la gente que se mueve en ese sector es nuestro público objetivo. Perfecto. Entonces, el tema de la segmentación definitivamente es una clave. Han salido... Cosas nuevas de segmentación sí. y esto evoluciona todo el tiempo. Ajá. Pero ahora un ejemplo rápido para terminar. Supongamos que queremos, pongamos un ejemplo práctico. Para el caso de alguien de acá, por ejemplo, si alguien nos quiere escribir y ponernos un caso de su negocio, ahí, por ejemplo, justo. ¿cuál es el producto que quiere promover o el servicio? ¿Sí? Vamos a darle prioridad a la ¿Cómo su nicho? ¿Sí? Entonces, colóquenos ahí. Vamos a darle... quiero vender tal producto tal servicio justo. y llegar a esta ciudad... Y yo quiero llegar a personas con estas características, estos intereses. ¿sí? La, invitación, la invitación es para que en este momento, según lo que está diciendo Felipe, escribamos ahí, compartamos, le vamos a dar prioridad a la gente que está en el sector asegurador eh, para que nos cuente un poquito a ver con, qué, con qué datos vamos a hacer un ejemplo aquí en este momento. Listo. Aquí también estamos en Facebook. Bien, mm. chévere. Nos dicen seguros de vida. Denos un poquito más. A ver. Promover seguros de vida en la zona del suroccidente de Colombia. Tips para pólizas de salud. Promover, promover el ramo de arrendamiento. Okay. Bueno, seguros de vida en la zona del suroccidente de Colombia. Um, bueno, entonces, producto, de un seguro de vida. Ajá. Segundo es el público objetivo, a quién le queremos llegar. Sí. Entonces, ahí no, no nos da demasiada información, pero bueno, supongamos, ¿a quién le puede interesar un seguro de vida, Andrés? ¿Hombres, mujeres, que ya estén por encima de los 30, que ya estén activos laboralmente, que a tengan ver, hijos, familia? Sí, sobre todo eso, eso iba a pensar. Yo estaba pensando en mi hermano. Vuelvo y lo traigo nuevamente a, a, mi vida, a mi vida personal, ¿cierto? Mi hermano va a tener su primer bebé, ¿cierto? Somos él y yo, y no hay. Ahora, justo tuvimos una conversación este fin de semana, que me, que me hablaba de eso, de la intención de empezarse a asegurar en el tema de vida. Antes no lo hacía antes no estaba ni casado, no tenía hijos, pero ahora viene el bebé y está recién casado, entonces justo ahora están en eso. Y él tiene un rango de edad que parecía está como en 33 años. Exactamente, entonces vamos a empezar con una segmentación. Lo primero es tener claro el producto o servicio que vamos a vender. ¿Sí? Lo segundo es el nicho, ¿sí? A quién le llegamos con ese producto o servicio, ¿sí? O podemos partir primero de un público objetivo. Yo quiero un producto que le llegue a los padres de familia o a los adolescentes. Y luego de ahí ya elaboro el producto de Pero bueno, supongamos que ya tenemos eso listo. Andrés, eh, entonces le podemos decir a Facebook, por ejemplo, le podemos decir que la publicidad la vean hombres y mujeres en Cali entre los 30 y los 60 años. ¿Listo? sí Con esas tres variables, sexo, edad y ubicación geográfica Ajá. nos va a sacar un dato que se llama alcance potencial. Ajá. Cuando yo hable de Facebook me refiero a Instagram también, las dos redes sociales van de la mañana a la Ajá. Ajá. pero la publicidad siempre se hace desde Facebook, que es como la casa matriz, el centro de operación. Entonces, cuando segmentamos las tres variables, ¿qué nos va a decir Facebook? Su alcance potencial son 700.000 personas en cada. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 700.000 personas que cumplen con esas características, pero si no vamos a los datos demográficos bueno vamos a los intereses o a los comportamientos, la policía la va a ver gente del común. Pero muy entonces, abierto. Muy abierto. Entonces, ¿qué datos demográficos podemos agregar? Eh, padres, con hijos, entre los desde los tres años en adelante se pueden segmentar. Incluso creo que de cero a tres años también. Eso se puede segmentar y mucha gente no lo sabe. Esta mañana la hace la publicidad para alguien que tiene una academia de, para chicos de artes marciales. Sí. Y le quiere llegar a padres con hijos adolescentes. Segmentamos padres con, con, con hijos entre los, sobre todo entre los 6 y los 17 años. Eso se puede segmentar. ¿Listo? ¿Qué podemos segmentar de datos demográficos también? La, la, la, la situación sentimental, por ejemplo, ¿sí? que sean casados o que estén en una relación. ¿sí? Parejas más estables, por ejemplo, que piensan en construir futuro juntos. Entonces, miren que ahí, la medida que estamos agregando esas variables, el alcance potencial que va a pasar. Ya no estamos hablando de 700 mil, sino de 150 mil. Ya dejamos por fuera muchas que no son padres o que no tienen eh, esa situación sentimental de fin. Es decir, como que vamos a ir ajustando la mira exactamente. para exactamente en el punto. Exactamente. Eso Entonces, es hay, como lo que vamos a hacer. Para ajustar en el punto. Pero hay un botoncito aún más poderoso que se llama acotar intereses, que mucha gente no sabe dónde está. Y ese botoncito nos permite agregar manualmente unos intereses. ¿Qué le podemos decir a Facebook? Personas que les interese seguros de vida, que les interese eh, pólizas de autos, pólizas de vida, que les interese marcas, mafre, seguros Se pueden agregar como intereses marcas, empresas, personalidades. Vendemos algo relacionado con negocios, con eh, libertad financiera. Si podemos agregar a Robert Kiyosaki, sí. a Tony Robbins, a este tipo de personajes que hablan mucho de estos temas. Y de pronto alguien se podrá estar preguntando, ¿Cómo sabe Facebook a quién le interesa Seguros de Vida? ¿O a quién le interesa Robert Kiyosaki? Porque nos tienen estudiados y analizados con el algoritmo. ¿Saben qué hacemos? Si entramos a las 6 de la mañana o entramos a las 12 del mediodía, si nos interesa la pizza o la hamburguesa o la tecnología o el marketing. ¿Y si o estamos dando clic, comentando, reaccionando, compartiendo. Todo debatiendo. el algoritmo lo está arrastrando. Un ejemplo para seguir. Eh, si Andrés sigue la página de Colseguros, la fanpage de Colseguros o de, o de Sudamericana de Seguros Facebook o Instagram lo identifica a usted como interesado en seguros ¿Sí? y de pronto en familia, y empiezan a cruzar información, entonces por eso los intereses son muy importantes acotando ahí. Bueno, entonces ya saben ustedes ahí, tienen un ejemplo de muchos que pueden existir, ¿verdad? pero con esa información ustedes ya se pueden ir dando una idea del alcance y digamos que de, de lo fino que puede ser segmentar y hasta dónde podemos llegar con, con este tema de la segmentación y la publicidad que es la primera mega tendencia, ¿cierto? Sí señor, leemos ahí un comentario, le damos la atención Andrés Tatiana dice, yo tengo un caso, hace unos meses realizamos una publicación de un video sobre el nuevo seguro de construcción, seguimos ¿qué dice ahí? subimos un video explicativo, muy chévere se segmentó el público, principalmente arquitectos, constructoras, ingenieros y realmente no sabemos qué pasó en esa segmentación, pero empezamos empezaron a escribirnos sobre el proyecto de vivienda que estábamos publicando. Por supuesto, se veía que eran personas de bajos recursos y a pesar de que no tuvo mucho alcance, no logramos lo esperado con el público segmentado. ¿Qué hacer ahí? Temas de segmentación. Bueno, hicieron el video, excelente. El sí, público, sí, arquitectos, sí. constructoras, ingenieros, y realmente no sabemos qué pasó. Bueno, hay que entender a profundidad cómo funciona la segmentación. Por ejemplo, por allá hay una opción que dice arquitectos, o que dice arquitectura, o que dice construcción. No, no quiere decir que estemos llegando a arquitectos. ¿Sí? Felipe, es que yo quiero que la publicidad la vean arquitectos, ingenieros, diseñadores, diseñadores. Facebook no sabe muchas veces quién, es, quién, quién, quién, quién está en ese perfil. ¿sí? Si agregamos algo como arquitectos o como ingenieros o como constructoras, son intereses. ¿sí? Personas interesadas en arquitectos, personas interesadas en diseño, personas interesadas en construcción. Que es muy distinto. Ah. Es muy distinto. ¿Quién puede estar interesado en arquitectos en arquitectura? Un arquitecto o alguien que su pareja o su familia tiene una firma de arquitectos. ¿Y por qué puede estar interesado? ¿Por qué puede estar etiquetado como, como, como, con interés en ese tema? Porque de pronto sigue la página de su pareja, que, que es de arquitectura. Y recordemos que siempre que creamos una página de Facebook, eh, siempre vamos a agregar una, una, una categoría a esa página. Uh -huh. ¿sí? eh, habría que analizar ya en el caso de Tatiana, más uh, el ejercicio de la segmentación. Ahí dice que lo vieron personas de bajos recursos, una forma, Tatiana, de, de evitar eso también es llegar por barrios específicos, sí, de pronto ahí no hablas de, de la ubicación geográfica, pero por ejemplo, si, si, si en la ciudad hay muchos barrios de bajos recursos, por ejemplo, y se quiere llegar a ese tipo de población, suena un poco discriminatorio, pero, sí. pero es una realidad, entonces ustedes pueden colocar toda la ciudad, por ejemplo, Bogotá, y aquí y es donde que ciertos barrios, Ajá. ¿sí? Entonces, si tenemos conocimiento de, de los barrios en las ciudades y los estratos sociales, podemos dejar de lado a esas personas y, y enfocarnos mejor en dos o tres barrios de estrato alto para que Tatiana pueda mejorar un poco su... su inclusive, yo creo que por ahí, no sé si qué opinas de, de esto que voy a decir, Felipe pero creo que también hay una, hay una segmentación por bases de datos. Es decir, yo he, he obtenido bases de datos de la venta, digamos que en el caso de la constructora, de la venta que históricamente he hecho de aquí para atrás, ¿cierto? Hay bases de datos de compradores ya, que yo puedo subir esos bases de datos a Facebook y basados en ese listado de compradores que ya me han comprado a mí, valga la redundancia, yo puedo ir generando otras segmentaciones parecidas a este tipo de personas y se los puedo también ir a, como afinando ¿no? Eso que, eso que toca Andrés ahí es, es lo más poderoso que hay hoy en día con Facebook e Instagram. Y vamos a hablar enseguida de eso. Pero para cerrar el tema con Tatiana, eh, no podemos profundizar mucho en el tema porque tenemos que avanzar. Tatiana dice que se hizo toda la segmentación. Ok, Tatiana, pero ahí hay que hacer mucha prueba y error. ¿sí? La primera campaña o las primeras campañas de pronto no arrojan los resultados que esperamos. Pero si ustedes se quedan ahí, y se empiezan a hacer las preguntas correctas. Sí. ¿Será que llegamos al público equivocado? ¿Será que el presupuesto publicitario no fue generoso? Estamos llegando a muy poquitas personas, ¿cierto? ¿Será que el producto no es ganador o el servicio no es tan atractivo? Seguro de construcción, primera vez que lo escucho. Me imagino a qué se refiere, pero primera vez que lo escucho, seguro de construcción, ¿cierto? No tengo información sobre él. Entonces, Tatiana, eso requiere una sentadita y discutir el Perfecto. tema ya con más detalle. Perfecto. Ya. Mira, Andrés, eh, para, para ese tema que me preguntó ahí. Es mi tema favorito hoy con las redes sociales. Imagínense que ustedes tienen una base de datos, pero tiene que ser de mínimo 100 personas. Sí, tenemos una base de datos de 100 clientes o de 100 contactos, personas que se han interesado en nuestros negocios. Esa base de datos la podemos cargar a Facebook por una opción que se llama públicos personalizados. ¿Sí? Hay una sección dentro del administrador de anuncios que se llama públicos. La subimos allá y sabe qué es el algoritmo con esas 100 personas en cuestión de milésimas de segundo. Primero, identifica quiénes de esas 100 personas o de esa base de datos son usuarios activos de la red social. Sí. O sea, son personas que han ingresado al menos en el último mes a Facebook o Instagram ¿sí? y han navegado. Y segundo, identifica características y patrones en común entre ellos. Detecta promedios de edad si la mayoría son hombres o mujeres. Detecta ubicaciones geográficas, ¿sí? Supongamos que esa base de datos es de clientes del eje cafetero en Colombia. Sí. Entonces detecta si la mayoría son de Pereira o de Armenia o de Manizales. Detecta qué intereses en común tienen, qué datos demográficos, si la mayoría son padres, si tienen hijos entre tal y tal edad. Entonces pues imagínense lo poderoso que es esa, ese algoritmo de estas redes para identificar patrones. Quizá sabe qué hacemos a continuación? Le decimos a Facebook que nos busque, Públicos similares en cualquier parte del mundo. Sí, estamos en el eje cafetero, de sí, a venderlos a nivel nacional. Gente parecida eso que yo muy parecida en, en datos demográficos y en intereses y comportamientos a esos clientes que ya nos compraron. Okay. Y podemos buscar públicos similares en cualquier parte del mundo. Ahora la empresa se va a expandir a, a Cali, a Bogotá o se va a expandir a otros países. Les pues, podemos decir a Facebook: búsquenos el 1% de la población activa en Facebook que Instagram que es muy parecida o que es igualita a esa base de datos que ya cargamos. Okay. Entonces, ahí ya nos aseguramos de llegar a un público muy poderoso, o sea, que, que, que es parecido a nuestros clientes eh, actuales. actuales. Y no tenemos que estar pensando en, ¿será que en México llego primero a Ciudad de México, o llego primero a Guadalajara? ¿sí? Si no queremos decirnos, búsquenos, búsquenos el 1% de la población en todo México que cumpla con esas características. ¿no? Sí. Okay. Si podemos vender a nivel nacional, si solo podemos operar localmente, es que nos busque la población local, ya saben, pareciera a sus intereses. Así es, entonces, bueno, ese, ese tema es, yo creo que es, es un tema que tiene mucha, muchísima tela por cortar y como aquí tenemos el tiempo medio para... Pero para dejar para algo cumplir, claro, sí, ahí, eso es para hacer publicidad. Sí, eso es para hacer publicidad. Esa sí. ¿Sí? estrategia sí. sí. estrategias para que los inviertan en publicidad y lleguen a esa primera La primera primer mega tendencia es la segunda, un ejemplo que veamos... Un embudo, ya, un, embudo un sistema. ¿sabes? Andrés, mire... Eh, Hace poco tuvimos un caso de éxito notable en esta capacitación que estoy dictando de, de una persona que vende pijamas para mujer, ¿sí? pijamas Arala. Lorena hizo un sistema que le permitía, primero, capturar bases de datos. Ajá. Porque ella, a partir de esas bases de datos, está construyendo públicos similares. ¿sí? Entonces, su activo, según ella, su activo más, más valioso en la empresa es las bases de datos. Y ella se preocupa mucho en construir sus bases de datos en el tiempo. Entonces, el embudo que ella montó, el sistema que ella creó, tenía como objetivo principal capturar bases de datos. O sea, ella montó una estrategia publicitaria que llevara a las personas a dejarle sus nombres, sus teléfonos, sus emails. Ahí estamos empezando a construir un embudo. Eso es decir, sí, pregunta, ¿no era ella vende pijamas, cierto, en este caso? Pero no era directamente a ir a que le compran las pijamas, no. ¿Cuál era el objetivo ahí? A ver, su, su público objetivo era mayoristas. Sí. Ella quería llegar a vendedores mayoristas a sí. nivel nacional en Colombia, sí. ¿cierto? Mínimo seis prendas, Ajá. o sea, que le compraran seis unidades. Entonces, ella ya tenía claro su, su, su producto y su público objetivo. Pero entonces, a la hora de hacer la publicidad, hizo su segmentación para llegar a, a mujeres, ¿sí? Entre los 25 y los 35 años que les, que les interesara los negocios, sí. el emprendimiento, las ventas, ¿sí? La libertad financiera, o sea, eso... Ya lo dejamos claro. Uh -huh. Pero, ¿cuál fue el embudo, Andrés? El embudo fue ese sistema que ella necesitaba para vender finalmente su producto. Entonces, ella capturó bases de datos porque ella iba a hacer seguimiento después a las personas, bien sea al teléfono o por email o por WhatsApp. Pero ella al final de su sistema colocó un enlace hacia WhatsApp. O sea, uh -huh. le permitió a todas las personas que le completaran un pedido directamente por WhatsApp. Entonces, ¿a qué me refiero con sistema sistema con embudo, Andrés? Es una serie de pasos donde ustedes dejan claro el objetivo que tienen lograr. Captura de datos, que se contacten con usted al WhatsApp, que visiten una página web, por ejemplo. El embudo mío también implica una página de captura de datos y luego un enlace donde se pueden contactar conmigo directamente al WhatsApp. Ajá. ¿Sí? Entonces, si dentro de su sistema solo requieren que la persona vea su publicidad y vaya directamente a la página web, ese es el sistema. ¿sí? Tráfico hacia un sitio web. ya hay una campaña que se llama así. Si quieren... Dirigir mensajes a WhatsApp. Ustedes venden comida, por ejemplo, eh, o algo que la gente demande rápidamente. Entonces, la campaña de mensajes a WhatsApp. Ya en el tema de seguros, o en el tema de servicios, o productos es Muy parecido, porque son consultores sí, ¿sabes? Sí. Tú eres consultor en temas de marketing digital. Sí. Nuestro público, en su gran mayoría, es consultor en temas de seguros. Entonces, es muy parecido. Yo quiero que ustedes tomen nota y pongan mucho cuidado de lo que hace actualmente Felipe. Gráficamente, es embudo para sí. seguros o para servicios... Yo diría que es de cuatro pasos. Okay. Primero, un anuncio publicitario. Uh -huh. Sí, el embudo es todo el proceso por el cual va a pasar el cliente en potencial. Entonces, lo primero que va a ver es el anuncio publicitario. Okay. Que haya un video allá. Ya hablamos de la importancia del video, ¿no? ¿Sí? Entonces, hacer un video que venda muy bien ese producto o servicio. Okay. Hacer la segmentación. ¿Qué tan largo el video? No, eh, yo diría máximo un minuto. Okay. Porque en Instagram, si van a robar publicidad por Instagram, se corta a los 60 segundos. Okay. ¿Sí? Eh, pero el mismo Facebook recomienda videos de 30, máximo 45 segundos sí. algo corto, listo Ahí ya tenemos ya la, pues, el, el, la primera parte del embudo es el anuncio uh -huh. es la parte gráfica lo que va a ver la gente la segunda parte del, del, del embudo a dónde va a ir la persona después de que haga clic sobre ese anuncio publicitario sí. debe haber un formulario de captura, donde la gente pueda dejar sus datos, vender un seguro, me imagino yo implica hacer seguimiento ¿sí? llamar a la persona al teléfono, tomarse un café con esa persona, agendar una cita. Pues segunda parte, la captura de datos. Okay. La tercera parte yo llamo eh, la página de destino, o la página de oferta. O sea, una sección a donde llevo la persona donde vemos ya la información detallada del seguro que queremos vender. decir okay. sí, donde pongamos testimonios de nuestros clientes, casos de éxito, donde pongamos información de precios, formas de pago, cierres de es ¿cierto? ¿sí? O sea, donde haya una información ya muy detallada de lo que es un seguro de construcción o lo que es un seguro de vida. O, lo, o de lo que es un curso de marketing digital por internet con tales módulos. ¿sí? Entonces, ahí es donde vamos a empezar la venta. Okay. No en el anuncio ni en la captura. Por favor, no hablen de precios ni de descuentos en el anuncio ni en la captura. ¿sí? Sí. Sino que creen una expectativa y cuando capturemos los datos y los llevemos a ese siguiente paso, ahí sí, ahí sí empezamos a hablar de precios, de descuentos, de formas de pago. Y en la cuarta, el cuarto paso, Andrés, es el email marketing. Poder integrar correos electrónicos a ese sistema. Sí, que, la, que, que podamos programar una serie de correos automatizados para que las personas empiecen a saber de nosotros a través del Hay internet? herramientas gratuitas para eso. Utilizador para... de mainching. Mainching, cualquier persona puede usar mainching. Cualquier persona lo puede usar de manera gratuita, también paga. Pero arranquen, inician. Pueden iniciar con, con la versión gratuita. En el caso de mainching, que es una, una herramienta que... 2.000 suscriptores, ¿Sí? gratis. 2.000 contactos que pueden enviar hasta 12.000 mensajes. En el mes. Se pueden hacer cositas con esa versión gratuita, con lo que acabo de decir. ¿Tienes? Y voy a decir algo, Andrés, para ir cerrando también. Hay una campaña que se llama Generación de Clientes Potenciales con Facebook e Instagram. Ajá. Hoy en día hay 11 campañas publicitarias que podemos hacer con estas redes sociales. Y esta que les estoy recomendando tipo de pudo, para seguros o productos más especializados, para servicios en general, se llama Clientes Potenciales. Esa campaña no se puede hacer desde Instagram. Esa campaña no se puede hacer desde el teléfono. Hay que hacerla desde Facebook, desde el computador, sí. desde el administrador de anuncios de Facebook y desde Facebook también se controla para que se muestre en Instagram. Cuando tú dices hacer, es montar sí. la campaña, yo la voy a montar, ¿cierto? ¿sí? Todas las herramientas de segmentación, de intereses, de datos demográficos se ven más completos desde el computador, Ajá. desde la herramienta del computador. Sí, sí. así es. Pues, esa campaña de clientes potenciales es la campaña que más recomiendo que trabajen? Si no la conocen, pueden buscar videos en YouTube. También hacemos este tipo de capacitaciones ya más profundizadas para que la gente pueda a, a hacer estas campañas para sus negocios también. MailChimp. Ah, bueno, sí, ahí estaba Jimmy preguntando sobre cómo se escribía MailChimp. Gracias, Joiner que nos acaba de escribir. Ahí está, ahí está MailChimp. Ok, perfecto. Y bueno, digamos que esa, esa con relación a la segunda mega tendencia, ya la tercera que es video... Cuéntanos un poco más profundicemos con un ejemplo que, que tú tengas ¿sí? de todos los que tienes eh, aplicados, o, o personalmente también uno tuyo, puede ser. Andrés, cuando yo empecé a hacer publicidad para vender conferencias, yo utilizaba fotografías Entonces yo pensaba, bueno, ¿cómo puedo venderme gráficamente para vender una conferencia? Entonces sí. yo tengo fotos eh, donde he estado con, con un público interesante que me han tomado y entonces empecé a subir fotos a, a los anuncios, pero luego... Me atreví a grabar un video, ¿cierto? Ajá. El primer video es el peor que ustedes puedan hacer, pero podemos Ajá. hacer un video bien hecho con el teléfono celular que tenemos a la mano. Eh, compren un sí. micrófono inalámbrico, ¿sí? Acá estoy pegado con un cable a mi, a mi, a mi teléfono y, Mira, eh, a y, es, y estos, micrófonos, tres, estos micrófonos valen 100, 150 mil pesos. ¿cierto? En pesos colombianos, en dólares, fue 30, 30, 40, dólares. 50 dólares. Sí. Hay unos alámbricos que son más costosos. Sí. Pero vale la pena invertir, que eso queda para toda la vida, ¿cierto? Para cuidar el audio de sus videos, y cuidar mucho la luz. Por ejemplo, acá hay una ventana al lado. Si yo quisiera hacer un video acá con la mejor luz, yo me tengo que poner aquí al frente de la ventana. Pero si yo quiero poner el paisaje que está atrás de la ventana y yo hago esto, aquí estoy a contraluz. Entonces, no me están dando suficiente luz. Entonces, ¿qué prefieren ustedes? Verse bien, o sea, cuidar la luz de quien está hablando o estar destacando el paisaje. Más bien, grávense de frente, Sí, si solamente tienen este espacio para grabarse en cámara hablando, aprovechen la luz que viene afuera de la ventana y más bien en la edición del video, eh, coloquen imágenes de apoyo del paisaje que tienen o, o que apoyen lo que ustedes están diciendo. Eh, en video hay mucho por hablar, Andrés, pero si nunca han hecho un video, hagan pruebas con su teléfono, díganle a su pareja, a ustedes solitos allá en sus cuartos, en sus casas, grábense y les voy a dar una fórmula paz, una, una, una formulita para que ellos hagan el guión de su video. Fórmula PAS, PAS, PAS. cómo PAS. vendernos en palabras, cómo vendernos eh, en una forma mucho más efectiva, P, plantear un problema o una necesidad, P. en vez de empezar a hablar de lo bueno y de lo bonito que es el producto y lo que tenemos, pensemos primero en cuál es la necesidad o el problema que resuelve ese producto o servicio, okay. plantear un problema, ¿te gustaría aprender estrategias de marketing digital y llevar tus negocios a otro nivel? ¿Te gustaría aprender a hacer publicidad con Facebook e Instagram? Cansado de estar publicando contenidos en las redes sociales y no generar más ventas para tu negocio, estoy atacando un problema o una necesidad. Sí. Segundo, A, ah, agitar el problema o la necesidad. Agitar es como ahondar, ¿sí? como revolver ese problema o esa necesidad. Como decimos en Cristina? El dedo en la llaga, meter el dedo en la llaga. ¿sí? Solo uno de cada diez anuncios publicitarios son exitosos. Solo el 90%, no, solo el 10% de los empresarios tienen éxito con sus campañas publicitarias. Entonces, eso es como ahondar un poco en la llaga, ¿sí? Para que el empresario diga, o sea, yo estoy ahí en la colada, estoy ahí mentido y quiero salir de ese problema. Y la S es solucionar el problema. Okay. Somos tal empresa, soy Felipe zapata, soy fulano y tal, y hemos desarrollado este curso o este producto para ti, para, para ti. Así, así, así, Vas. haz clic en más información y dejamos tus datos para, para más seguimiento. Vas, plantear un problema, agitar, solucionar solucionarlo. y solucionarlo. Una, bueno, un método muy efectivo y Yo sencillito. Yo siempre lo hago. O ah, contar historias. Ajá. O está. contar historias. Plantear el problema, agitarlo, ¿cierto? Y la el, A y el, la SD, solucionarlo. Solucionar. Solucionar. Si ustedes hacen un buen guión, una fórmula Paz, un texto que quede corto, usted lo puede trasladar al video, ¿sí? O lo pueden usar para el texto de su anuncio publicitario. Sí, eso es... Si van a hacer videos, usenlo para el video. De hecho, si el texto colocan algo muy de hecho, de hecho, nuestros amigos y, y nuestra comunidad, que en su mayoría son profesionales de seguros, yo sé que tienen muy claro esto. No sé si lo han puesto, digamos que en, a favor de, de sus campañas o de sus productos y servicios en un video, pues pónganlo. Ustedes, mejor mucho mejor que, que Felipe y yo, son... Muchos más vendedores se han enfrentado todos los días a, a, bueno, a, a cualquier tipo de retos a nivel comercial. es Simplemente que reduzcan esto a esa formulita de tres pasos, lo pongan en un video y empiezan a probar. Excelente, Andrés. Así es. Así bien. es. Perfecto. Y quiero decir algo para ir cerrando también. Eh, el éxito, Andrés, sí. no se logra por cuánto sabes, sino por cuánto aplicas. ¿Qué sí. quiero decir con esto? Veo mucha gente... Sí que hace capacitaciones, que va a conferencias, que compra cursos o lee mucha información por internet y pasa de largo. O sea, no aplica al menos una estrategia que pueda usar en su negocio. Yo siempre he, he pasado a la acción. ¿sí? He ido escalonando y he hacia atrás y digo, o sea, es, es mucho lo que, lo que he aplicado, pero también es mucho lo que falta por aplicar. Uh -huh. Va a pasar un dato. Solamente el 30% de la gente que hace mis capacitaciones eh, pasa a la acción Implementa lo que aprende y tiene caso de éxito. Sí, el 70% de la gente no logra sacar esto adelante, no logra segmentar a su público, o no tiene dinero para invertir en publicidad, o solamente quería aprender algo pero nunca lo aplicó. Ahí no va a pasar nada con su negocio. Eduardo nos dice, y antes de que nos despidamos, vamos a hablar un poco más del ejemplo, del ejemplo de Lorena. Decíamos que tienes un ejemplo muy concreto en donde una persona que hace. Algo, ¿cierto? Que en el caso de, de Pijamas Arana, ¿cuántos minutos tenemos? Tenemos tres minutos. Sí, ya está rápido. Sí, tenemos tres minutos. Bueno, les voy a contar algo más importante. Bueno, pero digamos que bueno, entre tres y cinco minutos podemos hacer. Bueno, rápidamente, Andrés. La publicidad y estas estrategias son de prueba y error. Entonces, ¿sí? sí. la primera campaña que montemos, como el caso de Tatiana, no sé si era la primera, la tercera o la quinta Tatiana, pero pero posiblemente en la primera no nos va a ir bien. Cuando Lorena empezó a hacer sus campañas, ella capturó muchos prospectos que le dejaron sus datos, pero en términos de ella votó mucha corriente, o sea, perdió mucho tiempo hablando con mucha gente, o segmentando, perdón, prospectando mucha gente, porque Porque no le compraban sus pijamas, porque ella asumió cosas. ¿Qué asumió ella? Que su público eran hombres y mujeres entre los, entre los 25 y los eh, 35 años, o sea, que eran hombres y mujeres jóvenes que les interesaba comercializar su producto. Uh -huh. Ella también asumió que los clientes iban a ir por Instagram y no por Facebook. ¿Por qué? Porque tenía más seguidores por Instagram que por Facebook. Uh -huh. Pero cuando ya lanzó su publicidad, empezó a detectar eso, que la mayoría de clientes vinieron por Facebook, la vieron por allá y que le estaban comprando personas mayorcitas, no tan de 25, sino más arreditas. Y no hombres, sino mujeres. Entonces, ella, en una segunda campaña, se sí. cerró menos segmentación. Solo mujeres entre los, 20, entre los 35 y los 45 años, ¿sí? y ya con unas características muy especiales. Pero eso, Entonces, lo, hizo se trata porque, ir eso lo hizo porque efectivamente se lanzó y empezó a medir la Sí, sí, sí. ¿Cierto? Sí, sí. sí. sí. sí. es una de las Exactamente. Entonces, eh, ya para terminar, el embudo de ella, Andrés, era un embudo de clientes potenciales. Era un embudo de tres pasos. Uh -huh. Era un embudo donde montó su anuncio con un video Sí, donde ella mostraba sus pijamas. Ella capturó datos dentro de Facebook o Instagram. Esta campaña de clientes potenciales nos permite capturar bases de datos dentro de la red social. O sea, toda la experiencia está dentro de la red social. Y el tercer paso, Andrés, era, la, era el contacto a WhatsApp. O sea, después de que ella capturaba los datos, entonces le decía a la persona, si quieres programar un pedido o tienes alguna inquietud sobre nuestro producto, haz clic en mensaje a WhatsApp. Y ella empezó a recibir mensajes a WhatsApp. Ella también detectó que era mucha gente para hacer seguimiento le entregó el teléfono a una empleada, contrató dos chicas para hacer seguimiento. Y eso es muy importante, Andrés. No se trata solo de capturar prospectos y de llegar a las personas correctas, sino hacer un excelente seguimiento. Llamar oportunamente. Si usted requiere hablar al teléfono para vender mejor su producto o servicio, háganlo. ¿sí? Hay gente que quiere vender todo a través del texto. Andrés, copy-paste. ¿sí? Y eso se lo mando a todos los 50 que nos escribieron por WhatsApp o a todos los 50 que registré. Y las ventas no se van a ver reflejadas, ¿cierto? Si son seguros, yo me tomaría el tiempo de 5 minutitos o 10 minutitos de hablar con cada persona y entender primero sus necesidades, ¿sí? Y luego venderle desde lo que esa persona me, me dio. El ejemplo que acaba, que acaba de dar Felipe es con el que ella está generando cuánto de ventas con cuánto de inserción. Bueno, ese caso se, es, es, muy, es, muy, es muy poderoso porque ella en una primera campaña invirtió 140 mil pesos colombianos, estamos hablando de unos 40 dólares. Con esos 100 mil que ya logró ventas por 3 millones de pesos, estamos hablando de mil dólares aproximadamente en el primer mes. En el segundo mes subió la publicidad a 200 mil, la inversión, de 140 a 200, estamos hablando de unos 70 dólares aproximadamente. Con eso generó 7 millones de pesos en ventas, ¿sí? más o menos unos 2.500 dólares. El tercer mes, en ese caso lo documentamos y son palabras de ella, en el tercer mes ella subió la publicidad a 300 mil pesos, 100 dólares, y subió las ventas a 12 millones de pesos, sí, más o menos unos 4 mil dólares. Y en el cuarto mes que acaba de pasar en diciembre, con esos mismos 300 mil, mantuvo la publicidad, la inversión, 100 dólares, generó ventas por 26 millones de pesos. Estamos hablando de 8 mil dólares, no sé. más, por no 8 mil sí. dólares. ¿Por qué generó tantas ventas, Andrés? porque ella logró capturar clientes de mucho volumen. ¿sí? En pocos clientes se le fue su producción. Entonces no tenía que desgastarse uno a uno, seis pijamitas, cinco pijamitas, déjenme la tres. No, se concentró en mayoristas, gente que le compra 10, 20, 50, y acaba de pasar de diciembre y fue para ella una época muy poderosa. Perfecto. Entonces el embudo de ella implica captura de datos para construir sus bases de datos y eh, mensajes a WhatsApp. Perfecto. Bueno, señores, eh, y agradecerte Felipe, Felipe por lo que bueno, acaba de compartir con toda la comunidad. Recuerden sí. que a todos los que hicieron el registro completo eh, antes de que arrancamos eh, este webinar con Felipe Zapata y las técnicas tendencias de marketing digital para el 2020 que puedes también inclusive aplicar en tu agencia de seguros o cualquier otro negocio y sector de la economía, pues les vamos a hacer llegar un ebook. Para que ustedes aprendan un poco más sobre la herramienta y también pueden explorar, y ahí seguramente les vamos a enviar un link. Pueden explorar, o digamos que otras otras conferencias que anterior a esta hemos tenido con otros expertos en marketing también. Felipe, agradecerte en nombre de toda la comunidad de Academia de Amazon Seguros, a la gente y a, la, eh, digamos que a las personas que se conectaban de todas partes de Latinoamérica, también agradecerles, eh, al equipo que está detrás de cámaras también. Mil gracias por todo esto. Eh, recuerden que es acá, esto es Acá en Seguros, un espacio producido por el equipo de trabajo de seguros eh, Bueno, está Felipe Zapata en este caso acompañándonos. Felipe, si te quieres despedir de la gente. Andrés, no, ¿vale? muchas gracias por la invitación, hermano. Siempre, cuando quiera, a acá estos temas, eh, siempre hablaré con todo el gusto. Gracias a ustedes por, eh, por acudir a la invitación. Sé que se quedan muchas preguntas sin resolver el ejemplo de la cena que pasó a vender 20 millones de seguros, que esa fue la invitación, no sé... No, no, digamos que eh, tal vez Eduardo asumió, pero este era el ejemplo, el ejemplo que acabamos de, de... Ropa, ropa, de ropa. ¿Algún caso específico en seguros? Sí, he tenido un par de alumnos de seguros que les he insistido mucho en hacer videos y a través de un buen video y un buen embudo y una buena segmentación han logrado muy buenas ventas. Acá en Pereira hay un chico que trabaja independiente, que fue funcionario de NetLife. Sí, vende seguros de vida y, y montamos un, un excelente sistema para él. Ajá. O sea, la inversión en publicidad es muy baja. Fue solo de 150 mil pesos. Y las ventas que generó en el tiempo se traducen en mucho dinero porque son negocios recurrentes. O sea, hay una recompra mensual de esas polis Así o es, anual. anual. Anual. Entonces, puede potenciar muchísimo eh, sus negocios. Recuerde necesarios. que Felipe también, eh, pues en la vida real, es, es un consultor y es el, el mismo prácticamente el mismo caso que ustedes tienen como consultores en el tema de seguros. Él les acaba de hablar de cuatro pasos que realmente hacen. Cuando se acabe esta, eh, pues eh, esta publicación en vivo, vamos a tener con, también digamos he compartido esto en, en YouTube y en nuestros canales. Ahí pueden entrar y repasar. Y les agradecemos a todos ustedes con todo el alma, con todo el cariño. Y esta fue la primera sesión de Academia de Seguros del año. Hoy es viernes 14 de febrero y estén súper pegados y conectados con nosotros en nuestras redes sociales para quienes no nos han probado y no nos conocen entren y vayan a www.softseguros.com s o f t seguros pegadito.com como software de seguros vayan y prueben si no tienen todavía eh, un gestor o un CRM para su agencia de seguros y todavía están trabajando a la antigua es decir en Excel o en otra plataforma que no sé que tal vez tengan Pueden ir a probar los Subseguros de manera gratuita. Un equipo consultor les va a ayudar, les va a enseñar. Si a ustedes les encanta Subseguros, pues bienvenidos sean y se pueden quedar con nosotros. Si no, sigan buscando, sigan explorando. Para eso estamos y para eso estamos mejorando también. Esto es de Subseguros. Felipe, mil gracias a todos los chicos que están detrás de esto. 20 segunditos, Andrés. El contacto, Andrés, lo pueden, ¿no lo pueden compartir? Sí, obvio. Andrés, es, de Felipe. Es, es de Felipe. Tatiana, ah, bueno, si me quieren seguir eh, marketing a otro nivel, Facebook, Instagram, eh, también como Felipe Travel, que me encanta viajar y vivo, y vivo para, para viajar en, en Facebook, Instagram también. Y bueno, o sea, si les interesa de pronto profundizar estos temas, eh, el curso que estamos haciendo lo hacemos virtualmente. La próxima semana, el 18 de, de febrero, iniciamos un nuevo grupo que ya está casi cerrado con ocho personas pero cada vez lo hacemos continuamente, así que si por ahí yo, me quieren contactar... Vamos a poner el, el, el recordatorio bueno, el regalo que les vamos a enviar a la gente que se ese registro se lo vamos a enviar también con los datos de Felipe con las redes sociales de Felipe. Sí, con las memorias. Sí, digamos que con la grabación, para la gente que también se la perdió pero con tu contacto para que la gente que se quiera comentar contigo y ya de manera eh, personal empezar a hablar sobre estos temas, pues bienvenido sea y ahí Felipe está como para ayudarnos con todo el conocimiento. Tatiana yo. estuve en Medellín hace dos semanas, eh, viví en Medellín, estudié allá, me encanta esa ciudad, voy pronto para Medellín. Perfecto, bueno, chao. Señores, chao, esto es los Seguro, los queremos mucho, chao, chao.